Qué onda chicos y chicas, sean bienvenidos a este video donde voy a probar un mapa de Minecraft de terror Más específicamente de los SCP Para los que no saben que es esto, yo tampoco lo sé. Para qué me lo preguntan, busquenlo por internet, que no tiene internet sino no como están viendo este video Bueno, dejando de lado esto Los SCP es algo, como una organización se ocupa de atrapar monstruos o cosas anormales y extrañas, como ven en esta imagen. Me acerco. Como ven, ese, ese tipo que viene al ascensor, más o menos, eso atrapan lo, lo de la organización SCP. Y para que le hago este resumen, porque este mapa se trata específicamente de eso. Y como estoy adorando mucho la intro, espero les guste. Les juro que me recae de miedo, pero bueno. Espero le guste el video. Nos vemos. Chao. Ok. Ok, ok. Debo admitir que tengo un poco de miedo. Aquí, este es el inicio. No sé qué modo exactamente jugar. Si el modo historia o solo directo a la acción. La verdad me interesa la historia, pero no quiero que sea muy larga, así que vamos a dar el modo de historia. Debo admitir que tengo un miedo increíble. ¿Eh? No, no pasó nada, tenéis experimento, creo. Porque no me tenéis de No pasa nada, entremos de una vez. Gabo de craft presents. Eh, decía que era mejor en el SDP horror. Uf, tengo un re miedo, amigo. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en un cuarto. ¿Qué hay acá? nos Parecen los backrooms, pero no son los backrooms. Espera, espera, espera. Acá creo que hay un cofre. ¿Qué hay acá? Uy, acá hay armadura Esto es lo que necesito yo me Agarramos esto ¿Tú qué? Nos ponemos Esa musiquita de terror No me da buena espina Pero es parte del juego o la bestia ¿Qué hay acá? Vamos a hacer la salida ¿Cómo que salida? ¿Qué hay acá también? Denegado, bueno, ah, aquí tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, mío No quiero entrar. Saben que voy a subirle el volumen para que se caigan de miedo, igual como yo. Pe pero, pero, pero el problema es que ustedes no. Yo no voy, no se me va a escuchar, amigo. Pero bueno, a total, para que ustedes sientan el terror. ¿Qué hay en los baños? ¿Son baños estos, no? Esta musiquita de terror no me da buena espina. Estoy temblando les juro. ¿Qué hay acá? Un cofre. Ok, más balas. Y un libro. ¿Qué hice? ¡Puah, está en inglés. Nah, no, yo no, yo no, yo no sé inglés. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. A ver. Mm, creo que ahora el SCP se alto Ni idea, yo no sé mucho de SCP Es... ¿Qué es SCP? SCP-96 El chico tímido creo que significa, ni lo sé He oído de eso La verdad ni sé Yo no explico inglés, ¿ok? Yo no explico inglés, güey Pero, ¿cómo voy a entrar a este cuarto? Ya no, tengo un re miedo ¿Qué? Experimento 101 ¿Qué hay acá? Oh oh, hay algo ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay! No me está quitando vida. Eh, no soy bueno para el PvP. Espera un ratito, espera un momento, espera un momento. a la, a la bestia. ¿Qué hay acá? El SCP-103 se escapó, amigo. Se escapó. donde rayo te escapaste? maldito el SCP. Aquí está. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¿Cómo rayos salió? Yo no vi nadie. ¿Cómo rayos salió? ¿Dónde está? ¿Dónde te fuiste, desgraciado? ¡Salí! Ahí está, desgraciado. Maldito, maldito, maldito. No sé qué eso, pero sos algo. ¿Qué SCP es este? 102. Creo que eran lo mismo los dos, ¿no? Sí, eran lo mismo SCP-101, y 102. Ay, amigo, tengo re miedo. Aquí hay okay, zombies. Dice que van a aparecer por detrás de mí. ¡Ah, la bestia! No, la... no. ¿De dónde rayas aparece esta cama toda mugre? Ay, Dios, me reasusté. Ok, acá no hay nada. Y acá hay un... una tarjeta. ¿Para qué ni idea, amigo? Vamos a descubrirlo. Tengo un re miedo para... en estos dos cuartos Tampoco hay nada Se escaparon los malditos Acá hay nada, ¿no? Oh, aquí hacen los experimentos Wow Ya lo no, no sabía A ver, entremos a este cuarto ¿Qué hay acá? Bueno, es un bloque de comando No hay nada ¿Para qué ponen cobre si no van a ver nada? No van a poner nada. ¿Para qué rayos ponen cofres? Acá hay otro. Dime que tiene algo. Oh, tiene balas. Ok. Esta piola. Caminar por estos pasillos me da un re miedo. Ah, la tarjeta, la tarjeta. Tengo miedo, amigo. Cerramos la puerta. Me echamos a dormir. <risa> no hay nada en el cofre. Dime que aquí aunque sea hay algo. ¿Por qué? Ay, tampoco hay nada. ¿Para qué ponen el cofre? ¿Por decoración o qué? Sí, es por decoración. sirve bueno. tenemos otro otro carnet otra llave wow lo destruyo no se sé quiera era eso pero lo destruí un coso de poción quiero ver si hay algo más por acá no, no hay nada más ok cerramos la puerta ¡Ay! De una aparecieron ustedes. No entran porque son muy grandes. Adiós, pibe. ¿De una rayo aparecieron? No hay nada en ninguno de estos cofres. Ese sonido no me trae buena espina. Pero vamos. Creo que esta llave es para abrir. Acá. ¿No? Acá. house. ¿Es Uy, qué bueno estoy explicando Casi me caigo por culpa de romper esto. Escucharon ese ruido. No, amigo, re turbio. No abre esto Supongo que abre esto, ¿no? Fuera para la salida A ver, ahorita lo tenemos Ahorita... Ahí ya se abrió Oh, esto es lo que activa el sensor El ascensor Vamos a ir. Pero quiero probar una cosa. Quiero ver si se puede entrar acá. No, ni se puede. Ok. Ok, amigo, ok. Tengo unos re nervios. ¿Dónde estamos? no no acá ni nada acá mmm parece que aquí controlan a la gente yo qué sé yo me voy chau pa acá hay dos oficinas ahí te vamos a chequear cierro la puerta por si aparece no sé algo terrorífico mm. cofre no hay nada Acá, ¿qué hay? Tampoco hay nada Allá Tampoco Y allá ¿Otro carne? Bueno No sé para qué tantas carne me dan Tantas tarjetas Se llama pico de hierro ¿Qué hay acá? Una palanca Me la meto por el... ¿Qué rayo voy a hacer con esta palanca? Salí de ahí, demonio ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a matar! Cu... ¡No! ¡No! ¡No! ¡No me van a matar! ¡Eso me chingo, ¡Me van a matar! Cerré la puerta me voy a morir. ¡Disparen! Eso no es fuerte, amigo. ¿Cómo rayo lo voy a matar? ¿Moriste la.? ¿Moriste? ¿Moriste? Listo, me llevaron otra palanca. La verdad, ni idea para qué voy a usarla, pero la voy a usar. ¿Qué hay en tu cuarto, Mugre? Oh, mira una camita. Ponemos checkpoint. Está por ahí ¿Para qué rayeta este cuarto? Si no hay nada Ay, la bestia, me asusté No, me mató Buah Ah, mentira, gente Obvio que no me asuste Uy, sí, claro ¿Tú qué? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde rayos te metiste, desgraciado? Te metiste a ese corto, ¿no? ¿Dónde rayos se fue? Ahí está, maldito, estás ahí, En tu casa. ¿Qué hacía ahí ese tipo? ¿Qué hay acá? Hay dos monstruos. Ahí está cuando ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí hay uno. Y tendré que entrar arriesgando mi vida para matar a ese monstruo. Porque lo hago yo y no lo hacen. Lo del verdadero SCP. El verdadero gerente. Ahí te lo maté. Tú quieres poner un checkpoint. Perfecto. A tu casa. A ver Ok Una palanca Creo que ya se Ya se Son tres palancas Son tres palancas Y creo que ya sé Para qué son Vamos Es para este lugar De aquí Que como hay Tres cabalitos Tuki Activamos uno Uno Activamos el otro Le activamos Que se activa Ah, esto fue activaba. ¿Verdad? Aquí no había nada. ¿Qué hay acá? Moriste. ¿Dónde estás desgraciado? Buah, tengo una aparición pues ese tipo. Puedo matarlo, no puedo matarlo. Ya me moriste moriste. Lo maté por fin. Yo lo maté ya. A ver. Creo que ya podemos irnos. Dime que ya podemos irnos. Acá tengo dos doble tarjeta Ahora creo que ya podemos irnos Eh? Eran dos capítulos Volvimos al inicio Creo que ya para salir acá, no? Ay me asusté Amigo, me re asusté ese screen. No se vale, me re Creo que esa música tiene copyright. Muy bien gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero no hayan disfrutado. Ese final no me lo esperaba. Les juro que me asusté un montón. Casi, me caí del mío. Pero bueno, gracias por ver. Espero les haya gustado. No olviden seguirme en Twitch, en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Chao.